Hola, saludos a todas y a todos. Muy buenos días todavía. Este Les pido de favor, si quieren en un par de minutitos, poder encender sus cámaras y sus audios para que podamos iniciar la sesión de Cabildo. Saludos a todos. Saludos, secretario. Gracias. Compañeras, compañeros, buen día. Sí, buen día a todos. Buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Ahora sí, les pido de buen favor que respetuosamente puedan ahí activar sus, sus videos y sus audios para que podamos ahora sí dar inicio a nuestra décima séptima sesión ordinaria de Cabildo. Veo que están conectados ya varias regidoras y regidoras. Les pido que puedan encender sus, sus videos perfecto pues bueno siendo así décima séptima sesión ordinaria de cabildo hoy día 15 de septiembre del año 2021 muy buenos días todas y todos y sean bienvenidos a esta sesión vía videoconferencia de manera remota la cual se lleva a cabo con el fundamento de lo establecido por el artículo 33, párrafo segundo del reglamento interno del municipio libre de San Luis Potosí y en concordancia con el esquema estratégico dispuesto por la administración municipal a fin de garantizar todo este tipo de esparcimientos dado con la propagación del COVID-19 y propiciando con estas medidas condiciones que posibiliten un sano distanciamiento social dadas las actuales circunstancias sanitarias del mundo, en el cual San Luis Potosí no es la excepción. Quiero pedirles amablemente y con mucho respeto a los miembros honorables de este cabildo que mantengan activo su teléfono celular para que en caso de cualquier desperfecto, de manera inmediata, les puedan asistir la dirección de innovación tecnológica. Al mismo tiempo, ustedes conocen el reglamento para el tema del tiempo y el número de sus intervenciones y les pido respetuosamente que nos podamos acatar al mismo. Asimismo, les comento que, en los, que nos apagaremos totalmente a nuestro reglamento y al mismo tiempo conocen que estas sesiones de Cabildo son subidas a la página de este honorable ayuntamiento y podrán ser consultadas bajo el link www.sanluis.gov.mx. Siendo las 11 horas con 9 minutos del día de hoy, miércoles 15 de septiembre del año 2021, damos inicio a la 17 sesión ordinaria de Cabildo de esta administración municipal. Como primer punto y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 del reglamento interno del municipio, paso y procedo a hacer pase de asistencia. Presidente municipal, ciudadano Javier Nava Palacios. Presente, secretario. Buen día a todas y todos. Bienvenido, presidente. Buen día. Regidora Dulce Karina Benavides Ávila. Presente. Regidor Alfredo Lujambio Cataño. Presente. Buenos días. Regidora Nadia Michelle Viera Hernández. Presente, buenos días. Regidor Cristian Iván Azuara Azuara. Presente, secretario, buen día. Regidora Verónica Rodríguez Hernández. Presente. Regidor Uriel Waldo Luna. Presente, buenos días a todos. Regidora María Verónica Campillo Salazar. Presente, buenos días. Buen día, regidora. Regidor Juan Antonio Salas Herrera. Presente, buenos días.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 Síndico municipal, Víctor José Ángel Saldaña. Presente, buenos días a todas y todos. Buen día, síndico. Síndica municipal, Alicia Nayeli Vázquez Martínez. Presente, buen día. Buen día, síndica. Se informa nuestro presidente municipal, maestro Javier Nava Palacios, que en la Secretaría General se recibió escrito de la regidora Ana Rosa Pineda Guel solicitando que se justifique su inasistencia a la presente sesión por motivos de agenda.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 Alcalde, y como tercer punto dentro del orden del día, se somete a su consideración y en su caso aprobación de este honorable Cabildo, las actas de la décima sexta sesión ordinaria y quinta extraordinaria, ambas de fecha del 27 de agosto del año presente, toda vez que los documentos de cuya aprobación se tratan, fueron entregados previamente para su revisión al presidente municipal, síndicos y regidores dentro del término establecido en el artículo 24 del reglamento interno, no recibiéndose observaciones en dichos proyectos, por lo que se da por conformes con el contenido de las mismas. Y en virtud de lo anterior, se propone a este honorable cabildo lo siguiente. Primero, se solicita la dispensa de las lecturas de las actas mencionados y conforme a lo determinado por los artículos 50 y 52 del reglamento interno, se procede a realizar la votación en forma económica. Por lo que pido, manifiestan el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Segundo, se somete a su aprobación las actas de la, de ambas sesiones, decimosexta sesión ordinaria y quinta extraordinaria, ambas con fecha del 27 de agosto del año 2021 de conformidad como lo establecen los artículos 50 y 52 y reglamento interno, se realiza la votación en forma económica, por lo que le solicito respetuosamente a los miembros de este cabildo manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Se aprueba también por unanimidad de los presentes. Así se les hará llegar las actas aprobadas para que se pueda recabar su firma.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 Es correcto estoy si quieren repito nuevamente lo que estoy poniendo a su consideración en votación es la dispensa de la lectura del dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal. Los que estén a favor se aprueba así por unanimidad de los presentes. Adelante regidor. Gracias. Honorables miembros del cabildo hago de su conocimiento que con fecha 10 de septiembre del año en curso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 Relativo a la autorización de los estados financieros al 30 de agosto del año 2021 y de conformidad, como lo señalan los artículos 50 y 52 del reglamento interno, procedo a realizar la votación. Por lo que, respetuosamente, le solicito en el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. En contra. abstenciones siendo así se aprueba por mayoría como quinto punto vi la mano levantada de la síndica municipal adelante síndica muchas gracias secretario antes de que pasemos a otro tema y estando en temas de hacienda municipal y ya que ha sido un tema recurrente en otras sesiones de Cabildo, tanto ordinarias como extraordinarias, y dentro de los puntos de esta misma comisión, tratando de desvirtuar los hechos que se suscitaron en tesorería, aun cuando de manera oportuna el tesorero nos estuvo manteniendo informados e hizo llegar a esta sindicatura todos los elementos y pruebas necesarias para nosotros poder entablar denuncia entre la Fiscalía Anticorrupción y también en atención a que de manera recurrente han estado solicitando información miembros de este honorable cabildo. Y además el proceso actualmente nos permite dar un avance del proceso legal. Solicito cederle la voz al tesorero municipal Rodrigo Portilla Díaz para que nos, con la voz informativa que cuenta nos proporcione más detalles. Dica municipal. Siendo así, le paso la voz al tesorero municipal. Adelante, licenciado Portilla. Gracias, buenos días a todos. Este, pues solamente informar la, el estatus que guarda este, esta situación del robo que se realizó aquí en la tesorería municipal, el cual hemos detallado la forma en que se, ha, se realizó. Ya se tuvieron varias reuniones desde un inicio con los regidores de, de la Comisión de Hacienda, donde casi... La mayoría de los regidores se encuentra presente desde el momento en que nos dimos cuenta de esta situación hasta cada uno de los procesos que se tuvo. Y pues bueno, ya hay un avance muy importante, muy significativo. Es un hecho histórico que un acto de corrupción de la administración que se dio, nos damos cuenta de lo ocurrido y que denunciamos. Y por instrucciones del alcalde Javier Nava, pues se presentan las denuncias pertinentes ante la Fiscalía del Estado, en los cuales... Con ayuda de la sindicatura y con la ayuda de la Contraloría, se generó todo un expediente, una carpeta de investigación a detalle, en el cual pues ya podemos dar este, información de que al día de hoy, después de varios meses de investigación y de, carpeta de, de una carpeta de investigación a detalle, son más de ocho cajas con peritajes a detalle de firmas, de documentos, de todo lo que se presentó como pruebas, como actos de pruebas por esta tesorería y por el ayuntamiento, pues el día de hoy se encuentra una persona vinculada a Proceso. Esta persona estará este, detenida en la pila, de aquí a que termine todo el periodo de la, del proceso, que es la segunda parte del proceso después de la vinculación. Existe una, una investigación complementaria de aproximadamente tres meses. Esos tres meses esta persona quedará detenida, de aquí a que se, se da su situación, su, su, su situación legal definitiva en la sentencia, en lo cual pues, se busca que esos recursos regresen a las arcas municipales, este los otros dos imputados, la fiscalía ya tiene imputados y también puedo eh, reconocer que ni el alcalde ni yo ni ningún otro funcionario de la tesorería estamos imputados en ninguno de estos hechos. La fiscalía imputa eh, a tres personas. Una persona, como digo, ya está en su proceso de vinculación y las otras dos personas están en espera de audiencia, de audiencia de vinculación, en la cual pues la, lo correcto, lo, la teoría es que vaya a tener el mismo, el mismo sentido, no pues el mismo caso son las mismas pruebas y son los mismos delitos. Se les está imputando el delito de robo calificado equiparado y también enriquecimiento ilícito. Y por la naturaleza del delito de enriquecimiento ilícito, se da por oficio la prisión preventiva y en los cuales pues tienen que regresar este, el dinero a las arcas municipales después de si, si es que sería un acuerdo con la siguiente administración de que regresen los recursos, o si no regresan los recursos, nosotros estamos equiparando el daño a casi 20, 20 años de cárcel eh, por los montos y por, por cómo está la situación en, eh, en otras jurisprudencias. Solamente pues dejarlo muy claro, hay un, hay un, hay un comunicado que da la Fiscalía, este, la Fiscalía Anticorrupción, donde se logra la prisión preventiva de este probable partícipe en el desfalco de recursos municipales, explica a detalle cada uno de los procesos, también el ayuntamiento hizo lo propio en su parte de comunicación social. La síndica me acompañó también a dar una conferencia de prensa. Como pueden ver, lo mismo que nosotros informamos a ustedes fue lo que se. el resultado. No hubo ningún cambio de información, no hubo ningún cambio de las cosas en las cuales este, a la gente que pidió la renuncia de un servidor en el que decía que uno estaba involucrado, pues aquí se lo está, lo estamos comprobando que no estamos involucrados. Lo mismo que nosotros les, les enseñamos y les entregamos de pruebas y que les explicamos en cada una de las reuniones que tuvimos este, sobre este tema y los informes que solicitaron que se rindieran, pues es lo mismo que la Fiscalía también está anunciando en su comunicado de prensa, lo mismo que nosotros anunciamos y son los mismos datos, no hay ninguna variación de datos este, pues para que tengan esa certeza de que ustedes siempre tuvieron toda la información y solamente les tergiversó por algunos actores políticos para poder este, hacer daño mediáticamente a la administración o desprestigiarla y por lo tanto pues aquí están los resultados eh, una parte es insólito y pues nada más dejar y cerrar mi intervención que combatir la corrupción y la impunidad es esencial y eso es lo que ha demostrado esta administración esa es la instrucción que tenemos por el alcalde Javier Nava este no se va a haber impunidad no va a haber corrupción y cuando existan estos casos como fue el hecho pues se hacen, se presentan las denuncias y se presentaron igual las denuncias de los otros 11 denuncias que tenemos. También pedimos a la fiscalía que no solamente se trabaje en esta en esta carpeta, sino que también trabajen las otras 11 carpetas que presentamos esta administración, más otras carpetas que están abiertas. Es histórico que un que un tema de funcionarios públicos municipales ahorita esté detenido, pero también hay una historia atrás que se tiene que trabajar en esa. Hay otras denuncias presentadas por administraciones anteriores y anteriores y anteriores y por lo tanto no se ha hecho nada y lo importante es que aquí se puede dar una muestra de un resultado en el cual cuando se trabaja, cuando se entrega toda la información, cuando se está de la mano con la fiscalía, con el trabajo que tiene la autoridad y con la contraloría y la sindicatura, pues hay resultados. Entonces esperamos también que haya resultados no solamente en esta carpeta de investigación, sino en las otras 11 carpetas de investigación que existen y que a la ciudadanía se le pueda demostrar que los hechos de corrupción se pagan y que no existe impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, este, eh, tesorero municipal, vi la mano levantada del síndico y también el regidor Jaime Waldo. Adelante, síndico municipal. Gracias, secretario. Buen día, compañeros. Um, me gustaría decir felicidades, pero pues, al procurador, al fiscal, ¿no? Que, que ahora sí sacaron las, las cosas pronto. Este secretario quisiera pedirle un gran favor y es que al no guardar relación el de las palabras que que, que vierte la persona que me en del uso de la voz solicitaría nada más que fuera revisado el orden del día y en caso de ser necesario que fueran omitidas de de la redacción del acta que corresponde. Es cuanto. Gracias, síndico municipal. Adelante, regidor Waldo. Igualmente, secretario, mi comentario iba vertido en el mismo sentido, no iba, no iba, no está agendado ¿no? el día del informe de, de que acaba de darnos sé, el tesorero. Entonces, nada más quiero hacer la, la aclaración si sí, se sí iba a dar un informe sobre este hecho que se suscitó en la tesorería municipal, sino para proceder a, a agendar o, o darse a agendar. Es cuanto. Gracias. Veo la mano levantada de la regidora Nadia Viera y de la síndica municipal. Adelante, regidora Viera. Buenas tardes, con su anuencia alcalde. Pues bueno, yo creo que sí entiendo el punto de, al, al agregar los, los comentarios al acta, pero bueno, me, me, me da un poquito de ruido sabiendo que el tema fue de tanto interés durante tanto tiempo para todos los compañeros eh, para algunos más que otros aquí en esta situación, unos que decíamos que dejáramos en manos de la fiscalía y de las autoridades correspondientes el, el avance de esta investigación y que hoy que ya nos dan resultados, pues no los quieran escuchar o no quieran que se hagan públicos, pues sí me suena un poquito a, a, pues, sí, a, a ver el tema de dónde va el interés y la bandeta política en esta parte. Eh, yo nada más decir, claro, que se, se, se felicita a la fiscalía y esperemos que así como esta denuncia procedió y ya tiene resultados, las otras 11 denuncias que tenemos pendientes por muchísimo más dinero que lo que sucedió en, esta, en este caso sean totalmente resueltos y pues este mensaje, como es una sesión pública, esperemos que le llegue a los titulares o a los encargados y puedan darle celeridad a estos temas que también son de, de un tema bastante delicado para la sociedad potosina, para nuestra capital. Y pues bueno, nada más el reconocer el, el, el, el, el trabajo que se ha hecho por parte de tesorería la amplitud, la disposición para poner esta información a, a pues ahora sí que a, la, a orden de las autoridades correspondientes y pues que la gente, que las personas que nos ven, que nuestros, nuestros ciudadanos, las personas que están dispuestos sí sepan que pues estos hechos sí, sí se pueden atender, que no, estamos, no tenemos nada que esconder por parte de esta administración y pues al contrario, no o sé, sea, tantas veces se le dio el tema a estar preguntando y durante estas sesiones de camino, pues también el día de hoy que se le dé la respuesta necesaria, ¿no? Muchas gracias. A saludos, tesorero. Gracias, alcalde. Gracias, este, regidora, y les cedo el uso de la voz eh, a la síndica municipal. Adelante, síndica. Gracias, secretario. Bueno, en, en, en situaciones anteriores, en sesiones anteriores nunca fue necesario subir un punto del orden del día para que se estuviera cuestionando fuertemente al tesorero y para que estuvieran interrumpiendo la sesión y cuando nosotros decíamos eso no tiene nada que ver con el punto del orden del día y siempre dijeron que cuando son temas de Hacienda pueden preguntar lo que sea de Hacienda, pues en ese mismo sentido y apoyando la, la, la forma en la que siempre han llevado esta sesión y que nos habían dicho que sí tiene que ver y que sí se puede hablar en temas de Hacienda el tema de que, que, que le estuvieron pues reclamando constantemente al tesorero, pues entonces no veo por qué no tenga que estar en en la en el acta yo sí solicito que quede sentado en acta y también solicito pues, la versión estenográfica de esta sesión, por favor Muchas gracias Síndica Municipal, vi la mano levantada de Rodríguez, adelante Gracias Sebas pues me da gusto que reconozca en esta sesión de Cabildo la síndica municipal respecto de que ellos fueron los primeros, el grupo que acompaña al alcalde regularmente, los primeros en decir que estos temas que no se encuentran en el orden del día no se deben de tomar en cuenta. Y que aquí hay una incongruencia por parte del secretario general al no hacer valer nuevamente sus funciones, porque en aquellas sesiones si interrumpe, si pide que no se toque el tema, porque no está en el orden del día, pero en esta ocasión, como le interesa escucharlo, pues no interrumpe. Quiero también que se asienten actas, justamente lo que acaba de decir la síndica municipal, de que fueron ustedes los que nos dijeron que estos temas no correspondían al orden del día como no lo corresponde el día de hoy. Y decirles también que en ningún momento se coartó la libertad de expresión que tiene el tesorero, que por cierto hay que recordarle que está como voz informativa, no puede calificar ninguna de sus intervenciones, ni puede decir él a nombre de los ciudadanos si este es el gobierno más transparente que se le ha dado a San Luis Potosí, porque tristemente, y hay que insistir en las urnas, los potosinos y las potosinas dijeron otra cosa. Entonces valdría la pena que no hiciera calificativos y que, por favor, tuviera un poquito de decencia y de educación y dejara de reírse y de burlarse en las sesiones de Cabildo. Porque, señor, pareciera que le molestan tanto las palabras y la verdad, que lo único que usted puede hacer es burlarse. Qué triste que su educación no le dé para más. Es cuanto. Gracias. Eh, veo la mano levantada del regidor. Waldo, adelante, regidor. Gracias, secretario. Eh, aunando un poquito a este tema, nada más quisiera decir. Eh, no, no no estamos en contra de que se informe, al contrario. Fuimos los únicos, los únicos de este cabildo que siempre pedimos información. Que En el momento en que lo hicimos, siempre nos, fue, nos fuimos criticados por todos mis compañeros que aquí nos acompañan. ¿Sí? Eh, si se podía dar información o no, solamente ustedes lo supieron. Solamente ustedes saben si había o no había información. Y por otro lado, pues sí, no puedo. Qué bueno que la fiscalía actuó y qué bueno que la fiscalía hizo su chamba y pudieron encontrar al, al culpable. Pero no puedo aplaudir que se haya hecho esto porque sería aplaudir el que se hayan robado o perdido más de nueve millones de pesos en nuestra casa. No puedo aplaudir que nuestras narices vinieron y se perdieron estos dineros y hoy que se encuentran aplaudir qué bueno que los encontraron. eso no se puede aplaudir señores y así lo pueden hacer y opinar la gente no y tercero señor tesorero qué bueno que hoy ríe y qué bueno que hoy se burla de uno y felicitos hermanos nada más le recuerdo que si ustedes jamás nos dieron nuestro lugar como regidores si ustedes jamás nos dieron nuestro lugar como un cuerpo edificio le recuerdo aunque se burlé, Señor tesorero, nada más le recuerdo que usted está ahí por nosotros. Por nosotros votamos para que usted estuviera ahí. Entonces, si yo he sido respetuoso con usted durante esta administración, le pido lo mismo, le pido lo mismo. El hecho de decir las cosas y las verdades, si eso ofende o si eso los hace sentirse atacados, pues qué pena, pero yo siempre, siempre he de señalar lo que está bien y lo que está mal. Si usted no le parece eso, señor tesorero, discúlpeme, pero creo yo que a usted nunca le faltó el respeto y siempre me he conducido de manera educada y respetuosa hacia su persona. Exijo lo mismo para la mía. Y dos, podrá burlarse de algún compañero, podrá burlarse de algún regidor, pero sí le pido no el respeto a la regidora, le pido respeto a la señora. Hace una sesión pasada estuvimos aquí... Hablando del reglamento que se aprobó en pro del derecho a la mujer, la defensa a la mujer. Y hoy las regidoras que cacareaban ese reglamento, hoy veo cómo se burlan por usted hacer burla a una compañera regidora. Entonces, solamente pido eso, respeto, respeto. Faltan 15 días, menos de 15 días. Llevamos la fiesta en paz, por lo menos demos unos respetos como personas. ¿Cuánto, secretario? Gracias, regidor. Para ir continuando con el orden del día, vi la mano nada más levantada al regidor Daniel González y después de la síndica municipal Alicia Nayeli. Adelante, regidor. Gracias. este Pues nada más, si estamos hablando de, de congruencia, precisamente el regidor que me antecedió en la intervención, eh, le recuerdo que, que vimos un punto del orden del día en una de las comisiones que presido, en la de Hacienda, un tema que no tenía nada que ver, que él pedía que, que hagamos las sesiones presenciales. Yo creo que ese tema no tenía nada que ver con Hacienda. Entonces, por favor, sea congruente usted, con si está pidiendo aquí que se agenden temas en el orden del día, también que respete las comisiones que yo presido y toque temas eh, re, eh, que tengan que ver con Hacienda y no, no peticiones personales. Gracias. Gracias, regidor. Y la, el uso de la voz se la doy a la síndica municipal, Alicia Nayeli. Adelante, síndica. Gracias, secretaria. Yo creo que estamos muy equivocados con el tema de, de, de que no se les permita hablar y que su libertad de expresión, no sé si recuerdan que se les especificó que no se podía hablar de detalles sobre el tema, solamente se podía decir eh, algunos, algunos, los puntos y lo que sucedió, porque si dábamos detalles se podía entorpecer la investigación. Ahorita estamos en otro momento de la investigación en donde podemos dar un avance. Por supuesto no salimos a decir nombres, no salimos a decir otros detalles, pero sí lo que podemos hacer porque ustedes lo estuvieron pidiendo constantemente y ahora resulta que ya tampoco les importa y que ahora sí ya no es punto del orden del día y ahora sí no les interesa y ahora sí estamos hablando del punto y unos están por acá y otros están rascando acá. Pongan atención, ponen atención cuando lo piden, pongan atención cuando de verdad se les está dando la información que se puede dar y en otro tema, sobre temas de faltas al respeto y bla, bla, bla, las personas se ríen en cámara y no sabemos de quién se ríen, de qué se ríen, si les contaron un chiste a su oficina o no. Regidor Jaime Waldo, permita que la regidora se defienda sola, nosotras no necesitamos que nos defiendan, las mujeres podemos hacerlo por nosotras mismas, ese discurso de que ah, yo respeto a las mujeres porque tengo hijas y tengo esposa, ya fue hace muchísimo. No se nos debe de respetar porque tengo hijas y tengo esposa y usted lo publica constantemente en, su, en sus redes sociales. Se nos respeta porque somos personas, porque somos seres humanos, simple y sencillamente por eso. No necesitamos que nos, que nos aludan y que nos quieran victimizar y que nos quieran utilizar para temas políticos. No nos utilicen para eso. Entonces dejen que ella se, se defienda sola y si ella se siente aludida, se siente agredida, tiene todo el derecho de hacerlo y de mencionarlo. Y eh, pues bueno, nada más eso es lo que quería, quería dejar claro. Aquí na, no se veta ninguna información, no se, le, no se le dice a nadie que no puede hablar o que no puede preguntar. Sin embargo, eh, cuando ya lo podemos hacer, ni siquiera nos ponen atención. Pero bueno, así les interesa la hacienda municipal y así les interesa la ciudad. Es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Gracias, síndica municipal. Vi también la mano levantada de la regidora Dulce Carina Benavides y también la mano levantada del regidor Waldo. Adelante, regidora. Gracias. Primero, bueno, decir que nadie aquí se ha pronunciado porque no nos interesa el tema del desfalco, del robo, de lo que sea. Creo que nadie ha dicho eso. Lo único que se dijo desde el principio fue que se incluyera o que se modificara el orden del día para hacer lo correcto en esta sesión. Eh, también en ese mismo sentido, yo creo que no hay nada que aplaudir, si eso es lo que esperan, porque al final del día, el daño a la hacienda municipal ya se hizo. Entonces, no hay nada que aplaudir. Qué bueno que ya se eh, que hayan avanzado las investigaciones, pero no hay nada que aplaudir, porque el daño está hecho. Eh, segundo, quiero decir que lamento muchísimo eh, el comportamiento del, del tesorero la verdad me parece lamentable y una gran falta de respeto hacia mi compañera Verónica Rodríguez el cómo se burla, se ríe o, o lo que sea, yo creo que eh, sí, Ver, Verónica se puede defender ella sola pero creo que me siento también agraviada por, por sus burlas, tesorero. Entonces, sí le pediría que, digo, ya falta poquito para que esto termine, que al menos se pueda controlar o pueda tener respeto esta sesión y la que sigue. Es cuanto, secretario. Gracias. Muchas gracias, regidora. Le eh, cedo el uso de la voz entonces al regidor Luna. Adelante, regidor. Gracias, secretario. Mi querido regidor González Ayala, como siempre, un no saludarte. Te agradezco y ya has hecho recordar el, el, la petición que hice por ahí en alguna comisión, que por cierto, las comisiones hay asuntos generales. Por eso hizo sí, ahí, en Cabildo, no hay asuntos generales, por eso así es existencia. Y no, de verdad no tengo nada en contra de que se informe, al contrario, celebro que se informe. Simplemente o sea, vamos dándole forma para meterlo para que se nos sea un informe detallado. ¿Está bien? No tengo ningún problema en eso. Y mi querida síndica, no, no somos hijas, son tres, son dos hijas y mi hijo, ya mi esposa, a le guardo mucho cariño y respeto. Le agradezco que siga mis redes, ojalá algún día me le dé likes a mis publicaciones también. Gracias. Cuánto, secretario. Saludos. Gracias, regidor Luna. Como quinto punto dentro del orden, a ver, nada más vi la mano levantada entonces de la regidora Nadia. Este, si está haciendo ya alusión, adelante, regidora. Gracias, secretario. Pues nada más, como ya les había comentado en otra sesión de cabildo, es lamentable que vengamos con, pues no sé si decir que eh, la piel tan delgada al respecto a las, a las gesticulaciones eso cuando, bueno, varios de aquí se, se catalogan, no sé, sea, ahora sí que su sello personal los ademanes y los gritos y alzarnos la voz, entonces, pues bueno, nada más en esa parte, ¿no? Ya como les había comentado, se ocupan, no sé, una terapia, algo así, pues a lo mejor ir antes de venir a Cabildo para evitar desahogarse y evitar este momento tan burdo a la gente y, y realmente enfocarnos a lo que va, ¿no? O sea, perdón, pero yo no vi ninguna falta de respeto por parte del tesorero. Si se ríe, si yo me río, pues hay gente que aquí nos levanta las manos, nos grita, nos gesticula, nos hace, pues, no sé, ¿no? Entonces... Yo creo que evitar esa parte y, y centrarnos a lo que a lo que viene en el, ahora sí que como lo comentan en el orden del día, y pues como ya lo comentó la síndico en el, en el tema de Hacienda, pues fue un tema que sí se tocó muchas veces y como ya lo dijimos, si se tocaba para tratar el tema de hacer la, pues las instituciones en ese asunto, pues si ahora hay una respuesta, pues la gente también tiene el derecho de conocerla. Entonces, evitarnos ya caer en esta situación, ¿no? yo creo que es, está de más y, y, y pues también el, el que no pueda cooptar, como dice otro regidor por ahí, la manera en la que yo hablo, o en la que gesticulo o eso, pues no, no, no yo creo que ya nos hemos acostumbrado, nos gastan 15 días otra sesión de cabildo, pues ya, ¿no? De evitar este tema de este tipo de, situ de situaciones que son lamentables para la ciudadanía que estén viéndolas. Muchas gracias, secretario, es todo. Bien, muchas gracias a todos ustedes, autoridades municipales, como quinto punto dentro del orden del día, se somete a su consideración y en su caso aprobación de este honorable cabildo,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 Adelante, regidora. Gracias, secretario. Con anencia, señor presidente. En virtud de que los dictámenes que hoy se presentan fueron oportunamente circulados a cada uno de ustedes, pido a diferencia la lectura de los mismos y de igual manera solicito que se voten de manera separada y solicito se le permita el acceso a la directora de movilidad y espacio público para que dé a conocer los trabajos realizados de este reglamento en favor de este ayuntamiento. Es cuanto, secretario. Muchas gracias, regidora presidenta, y a petición de la presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación, regidora María Verónica Campillo Salazar, se, se somete a su consideración la dispensa de la lectura del dictamen que hoy se presenta, que se voten de manera separada, y también el acceso para la directora de Movilidad de esta administración municipal, por lo que procedo a realizar la votación en forma económica en los términos de los artículos 50 y 52 del reglamento interno y les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que perdón, estén a favor. Perdón, secretario, no sé si va a someter a consideración los tres puntos por separado, son tres, eh, tres procesos diferentes. Eso fue lo que pidió la regidora Vero Campillo, voy a la misma. No nos está pidiendo ahorita. ¿Cuál de las tres vamos a votar? Nos está pidiendo para decirle que en paquete. Entonces, le pediría ser concreto en lo que vamos a votar de favor para poder generar mi voto. Sí, nada más aclarando respetuosamente, regidor, se está ahorita solicitando la dispensa y efectivamente de manera separada los dictámenes que va, se van a presentar de manera particular. Es lo que ahorita se está sometiendo al cabildo. Ahorita solo es la dispensa de la lectura entonces nuevamente les comparto con mucho respeto, efectivamente es la dispensa, la dispensa de la lectura y la separación de los temas de cada uno de los dictámenes, como lo acaba de hacer en su intervención la regidora María Verónica Campillo Salazar, y que se le pueda dar uso de la voz son en Son tres el momento. cosas diferentes, por eso le preguntamos, tendría que ser una cosa a la vez, son tres cosas diferentes. ¿El acceso de una persona a la sesión es otra cosa muy distinta a votar por separado los dictámenes son, son, son la, son o a la dispensa cosas, de la lectura? Son dos cosas distintas, efectivamente, es la dispensa de la lectura y la, y la separación de los mismos dictámenes y después estará el uso de la voz a la directora de, la, de movilidad. ¿Estamos claros? En estos momentos voy a votar solo la dispensa de la lectura, ¿verdad? La dispensa y la separación de los dictámenes. Estamos hablando sí. de tres cosas diferentes y usted me va a juntar dos. ¿Quiere que me vote dos cosas juntas? Voy, voy a, nuevamente lo vuelvo a repetir, voy a someter a su consideración la votación de la dispensa de la lectura y la separación de los dictámenes que hoy se van a presentar. Dos en uno, ok. Siendo así y con fundamento en el artículo, en los términos del artículo 50 y 52 del reglamento interno, les pido en el... Los que estén a favor. Se le cortó el, el, el micrófono, secretario. Ok, para claridad, siendo así entonces, en los ter, pongo a su consideración y en los términos de los artículos 50 y 52 del reglamento interno, les pido manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Quítame este cuadrito. ¿Cuántos son? 12. ¿En contra? ¿Abstenciones? 1, 2, 3. Se aprueba así por mayoría. Adelante, regidora. Gracias, secretario. Buenos días a todas y a todos los integrantes del cabildo. Es importante mencionar a cada uno de ustedes que las reformas que se han realizado en este reglamento son de vital importancia para el buen funcionamiento del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de San Luis Potosí BID. como lo he referido en anteriores ocasiones la presidencia y la dirección del DIF han sido de gran apoyo para el desarrollo de las actividades y programas para todas y todos los potosíes por tanto le pido atentamente al secretario general que este dictamen se someta a la consideración de los miembros del cabildo Siendo así, se somete a consideración el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Gobernación relativo a la aprobación de la reforma del reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de las Familias del municipio de San Luis Potosí. De conformidad como lo señalan los artículos 50 y 52 del reglamento interno, se procede a realizar la votación, por lo que respetuosamente le solicito manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor... Se aprueba así por unanimidad. Adelante, regidora. Gracias, secretario. Nuevamente les saludo a todas y a todos los integrantes del Cabildo y les comento que esta iniciativa de reglamento es de vital importancia a la, a la ciudad. Un cumplimiento al artículo cuarto constitucional, donde la letra dice Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial accesibilidad, eficiencia sostenibilidad, calidad inclusión e igualdad por lo que solicito la presencia de la directora Mirel Betanzo para que sea ella de viva voz quien nos hable de este proyecto de reglamento es cuanto muchas gracias regidora presidenta de la comisión permanente de gobernación y siendo así le daré el uso de la voz a la licenciada Mirel Betanzo del Ángel ¿Ya se votó el que pudiera acceder al secretario? No, no lo votamos. No se vota. Adelante, directora. Con voz informativa puede entrar quien sea. Solicitando la... Lo solicitó la presidenta de la Comisión Permanente de Regidora. Adelante, Gracias, directora. Gracias, eh, ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Honorable Cabildo. Muchas gracias por, por el espacio. Señor presidente, buenos días. Eh, bueno, pues el, el día de hoy, el, pues el reglamento de, de la Dirección de Movilidad y Espacio Público, pues es, pues es un, un parteaguas, es, es realmente una necesidad que hay que cubrir ¿no? a toda la población. Y cómo se ha ido trabajando, pues... Eh, en, en esta administración pues desde inicios de este año se creó la dirección de movilidad de espacio público a mediados de enero eh, dándole respuesta justamente al dictamen que menciona la regidora Verónica Camp Campillo en donde el, la, el derecho a la movilidad ya es un derecho humano entonces responsablemente pues se crea esta dirección en donde después aparece dentro del reglamento interno del, del municipio y que pues justo para darle profesionalización eh, y también institucionalizar a la dirección pues es importante tener la normativa que le dé eh, pues pies manos uñas a, a la dirección para poder actuar en el espacio público no recordando que la movilidad pues se lleva en el espacio público y que en esta en el espacio público convergen actividades que son sumamente importantes en este punto eh, siendo específicos en el tema de movilidad pues garantizar el derecho a, a, a a la movilidad en, en, en situaciones de sostenibilidad, accesibilidad, seguridad vial. ¿no? O sea, realmente la movilidad es un parteaguas, es, un, eh, es algo que requiere nuestro ayuntamiento y que es una problemática que, que tenemos día a día todos los ciudadanos y que nosotros San Luis Potosí se está colocando dentro de las ciudades que está haciendo acciones sumamente importantes en donde las personas quedan al centro de las políticas públicas. Este reglamento lo que hace básicamente es poner al centro a la persona en la planeación, en los programas, en los proyectos en todas las intervenciones que se lleguen a hacer en, en temas de movilidad y espacio público poner al centro a las personas, como es la jerarquía de la movilidad en donde primero están las personas, no, primero las personas, después eh, los ciclistas y en sí como viene la pirámide, entonces este reglamento viene a darle cumplimiento a a la reforma del artículo cuarto constitucional y pues eh, en sí to, eh, todas las acciones pues que se habían venido haciendo en el tema de movilidad pues no cumplían con este objetivo anteriormente en otros ayuntamientos otras administraciones perdón pues no se no se estaba cumpliendo y no se ponía al centro a la persona en las políticas públicas actualmente ya se hace no entonces este reglamento lo que busca es tener eh, pues armas y tener este sustento para poder actuar en el espacio público de manera pues normada, de manera como nos dicta eh, pues eh, la constitución política, es cuando Muchas gracias regidora y le cedo el uso de la voz eh, directora, perdón, muchas gracias por su intervención y regreso al uso de la voz a la regidora Verónica Campilla, adelante regidora Gracias secretario por lo tanto, le pido atentamente al secretario general que este dictamen se someta a la consideración de los miembros del cabildo. Muy amable, regidora Campillo. Veo la mano levantada del regidor Azuara. Adelante. Muchas gracias, secretario. Nada más eh, una pregunta con la voz informativa de la directora. Me quisiera ir al artículo 33, directora, si eh, me lo permite, fracción 8. y preguntarle en qué sentido va esta fracción, toda vez que el artículo 33 dice, con relación a este reglamento, la dirección de servicios municipales tendrá las siguientes facultades. Checando eh, la fracción eh, sexta, efectivamente, si viene dentro de las facultades de esta dirección, pero la fracción octava, digo, ¿por qué digo la sexta? Porque habla de eh, plazas, pisos, eh, jardines y demás que es un tema más como de comercio pero viene en, en, en, en el reglamento interno pero en el tema de anuncios nos dice tal cual la fracción verificar el cumplimiento de la normatividad vigente establecida en el reglamento de anuncios del municipio de San Luis Potosí así como proveer los elementos técnicos para dictaminar en el ámbito de sus funciones para aprobar desaprobar la colocación o construcción de anuncios publicitarios a fin de proteger y resguardar los elementos físicos que constituyen la imagen visual de las zonas urbanas del municipio, vinculando la dirección de movilidad y espacio para la misión de dictamen correspondiente. Perdón, eh, nada más tengo duda, ¿no es función de la dirección de comercio este punto, más que de servicios municipales? Quien autoriza que se ponga o no se ponga un anuncio publicitario, no es la dirección de comercio a través de... Eh, de de una de sus direcciones de anuncios, pregunto, no sé si yo ya chequeé el reglamento interno, la ley orgánica del municipio de San Luis Potosí, y dentro de estas funciones no viene que servicios municipales se encargue de esto, nada más para puntualizar y saber si estamos en lo correcto, sino para que pudiera proseguir este mismo. ¿Es muchas, muchas gracias, regidora Suárez, siendo así, entonces les haré el uso de la voz a la directora Mirel Adelante, directora. Muchas gracias, regidor. Sí, eh, atendiendo a ese artículo en el artículo 33, eh, nosotros estamos especificando, bueno, todas las funciones de servicios generales como dirección general y eh, servicios municipales tiene esta competencia de, eh, si no me equivoco, de dar también los dictámenes para la aprobación de, las, de los anuncios publicitarios. Los anuncios en el municipio. ¿Qué es lo que busca la dirección de movilidad al vincularse con estas áreas? Es que eh, los anuncios y los permisos que se den es, eh, pues no ceden en lugares en donde pongan en riesgo la vida y la seguridad de las personas, por ejemplo banquetas en donde quedan estos anuncios y pues salvaguardar el libre tránsito y accesible de las personas, por eso es que se agrega este punto, en el, es una también una atribución, comparten atribución, si es de comercio, comercio es el que autoriza, el que da la, la eh, pues sí, la autorización de los anuncios publicitarios y también servicios municipales par participan en, en el dictamen y pues por eso también estamos agregando a la dirección de movilidad para que conjuntamente pues se tenga el objetivo de salvaguardar la vida de las personas en el momento de los anuncios publicitarios, pues eh, no infrinjan ni estén estorbando en la vía pública. Es cuando. Muchas gracias. Directora, veo nuevamente levantado la mano del regidor Azuara. Adelante, regidor. Perdón, eh, quiero ser muy respetuoso y no quiero corregir. Ley orgánica del municipio de San Luis Potosí y reglamento interno no viene la función de servicios municipales en relación a anuncios publicitarios. Para poder poner en contexto, directora Mirel, quienes se enfocan en todo esto será protección civil, que estará verificando que no esté en peligro, que la pueden eh, eh, aplicar este esta mismo anuncio, puede entrar hasta bomberos, Efectivamente, quien autoriza es comercio, pero para los dictámenes, aquí en este reglamento estamos pidiendo que exista ahora otro dictamen aparte del de movilidad, el de eh, servicios municipales y no existe, eh, directora, por eso es que estoy pidiendo que se revise. Ni en la ley orgánica ni en el reglamento interno viene como funciones en el tema de anuncios. Diferente sería que estuviera dentro de uno de los parques y demás, pero no es específico el reglamento. El de anuncios eh, servicios municipales, le vuelvo a repetir, directora, no se encarga. Entonces, eh, no sé si tuvo un acercamiento con el encargado de anuncios de comercio para que se haya rebotado esto, eh, nada más para que se verifique. Y si no, para poder cambiar los reglamentos internos y pedirle al Congreso que cambie la ley orgánica porque como función no viene. Pues en y siendo así, no sé, me gustaría regresar entonces con la regidora Verónica Campillo, si se pudiese atender las dudas o inquietudes que está planteando el regidor Azuara, para que también puedan ser nutridas a través de la dirección eh, de la propia directora Mirel. Este, Le cedo el uso de la voz, regidora. Gracias, secretario. En cuanto a lo que refiere el regidor Cristian, eh, bien lo menciona, no se encuentra en la ley orgánica ni en el reglamento interno, pero se encuentran en los propios reglamentos de la Dirección de Servicios Municipales esta atribución o esta facultad. Bien lo refiere la fracción octava, verificar el cumplimiento de la normatividad, más no refiere el dictaminar. Es, es muy diferente la acción que hace la Dirección de Comercio al dictaminar el proceso para poder dar el permiso para un anuncio publicitario o la construcción o, o la colocación de un anuncio publicitario. Aquí este, tiene el tema de verificar el cumplimiento de la normatividad. Son cosas muy distintas y si este, eh, gustan este, podemos darle este, un tiempo a la directora Mirel para que busque el el reglamento de la dirección y este y no lo nos lo muestra en este momento donde está esa atribución como tal de esta dirección es cuanto muchas gracias este regidora presidenta de la comisión nada más para sentar entonces efectivamente es una ver si estoy bien es una verificación no es una autorización como lo está usted precisando veo la mano le voy a dar el uso de la voz a la directora Mirel y después le regresaré el uso de la palabra en su tercera intervención al regidor Azuara. Adelante, directora. Gracias. Eh, sí, en lo que se refiere es justamente el, el hacer eh, cumplir la vigilancia de la normatividad y e Imagen Urbana está, es eh, en particular dentro de servicios municipales que se encuentra Imagen Urbana, ellos son los que tienen esta atribución, que son los que hacen y vigilan el cumplimiento de la normatividad en el tema de anuncios publicitarios. Nosotros estamos también solo en colaboración con Imagen Urbana dentro de servicios municipales y a eso es a lo que se refiere esa fracción Es cuanto. Muchas gracias, directora. Adelante, regidor. Asuara. No, pues adelante, eh, secretario, digo, es, es, es, es claro el poder leer el artículo, lo vuelvo a leer para que quede sentado en acta, es verificar el cumplimiento de la normatividad vigente establecida en el reglamento de anuncios, a ver, yo no estoy diciendo que se quite, pero creo que es una función de comercio, pero bueno, de San Luis Potosí, así como proveer los elementos técnicos para dictaminar en el ámbito de su función, para aprobar o desaprobar la colocación o construcción de anuncios publicitarios a fin de proteger y resguardar los elementos físicos. No mintamos, aquí lo dice, pareciera que se le está dando la función y lo dice el artículo 33, nada más para poder recordar. Con relación a este reglamento, la dirección de servicios municipales tendrá las siguientes facultades y voy a volver a leer la fracción. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente establecida en el reglamento de anuncios. En el reglamento de anuncios del municipio, no en el reglamento de servicios municipales, que si es, si es que existiera en este ámbito, en el tema de anuncios, dice, en el reglamento de anuncios, así como proveer los elementos técnicos para determinar en el ámbito de funciones, perdón, pero estamos alentando funciones de una dirección sobre otra, literalmente. Si esto lo dice el reglamento de servicios municipales, entonces, enfoquémonos en ese reglamento, no en el reglamento de anuncios, que nada tiene que ver en el reglamento de anuncios, en el reglamento de anuncios, ya lo leí, porque de hecho yo lo modifiqué, soy presidente de la Comisión de Comercio, el reglamento de anuncios no tiene nada que ver con eh, servicios municipales. Entonces, no confundamos, aquí está diciendo que se tendría que dictaminar para aprobar o desaprobar, desaprobar la colocación o construcción de anuncios publicitarios. A ver, nada más para dejarlo claro, si lo quieren, eh, eh, dale para adelante, tomo ya sé el sentido de mi voto, secretario. Creo que más que esperar que la directora Mirel eh, se encuentre, no sé si pudiera ingresar también con voz informativa el director jurídico para que analice esta misma, esta misma fracción y nos diga si no tenemos ningún problema sobre este mismo, pues adelante, yo no le veo eh, mayor eh, cuidado. Muchas gracias, regidor. Eh, también nada más en voz informativa, el propio director jurídico trabajó de la mano junto con normativa con la propia presidenta de la Comisión de Gobernación, a la cual le cedo el uso de la palabra. Adelante, regidora Verónica Campillo. Gracias, secretario. Eh, aunando al, al comentario, en el artículo 176, fracción 20, insisto A, eh, refiere... Que la Dirección de Servicios Municipales diseñará, ejecutará técnica y operativamente acciones y programas pendientes a proteger la imagen urbana dentro del municipio. Por lo tanto, eh, la, la fracción marcada en el artículo 33 en este proyecto de reglamento no infiere en su operación. Es cuanto. Muchas gracias, regidora.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 Regidora Rodríguez, adelante, regidora. Ya no puedo hablar, perdón, secretario, son mis tres intervenciones. Gracias. Bueno, quiero comentar a propósito de este punto que acabamos de votar. Que mi voto fue en ese sentido porque lamento mucho que hayamos perdido ya las formas y el respeto por las autoridades que conforman las comisiones. Toda vez que fuimos convocados para una sesión de comisión, por segunda ocasión, para revisar un reglamento que ya se había votado y se había desechado en una primera comisión. A dicha sesión no nos permitieron ingresar nunca. Fue por vía Zoom y a pesar de que nosotros solicitamos nuestro ingreso a partir de las cinco en punto, no se nos permitió el acceso a ninguno de los regidores de la fracción panista que formamos parte de la comisión de gobernación. Dicho esto me parece una verdadera falta de respeto y considero importante que se asienten actas, toda y cada una de mis palabras, respecto de quien haya sido el responsable de darnos el acceso. Tenemos captura de cuando no nos permitieron accesar y también tenemos captura de que dicha sesión, que aparentemente inició a las 5 en punto, a las cinco o seis de la tarde ya había concluido. ¿Por qué? Porque la única intención que tenían era de votar fast track, algo que les surgía. Y me parece muy triste, y muy lamentable que se haya hecho de esta manera, faltándole el respeto a las autoridades que formamos parte de dichas comisiones. Qué lástima que esta administración hasta el último día de su trabajo, quiera hacer las cosas mal. Y qué lástima de verdad, que acciones que parecieran buenas y que de verdad pudieran abonar a la ciudad, las tengan que manchar por hacer las cosas de la peor manera. Yo había felicitado públicamente a la presidenta de la comisión porque estaba haciendo muy buen trabajo. Espero de verdad que no esté involucrada en la negativa al acceso a cada uno de nosotros, porque qué lástima que hayamos caído tan bajo y tengamos acciones tan ruines, nada más por hacer lo que nosotros queremos. Me queda claro que tiene buen maestro y me queda claro que ya aprendieron de él. Que por cierto, ni siquiera da la cara. Ustedes hablan de poner atención y toda la sesión, al menos ahorita, se la ha pasado escribiendo algo porque no tiene ni siquiera el valor de dar la cara y de ver a los ojos porque así con la cabeza agachada y viendo al piso es como va a salir de esta administración así como lo estoy viendo en esta imagen así termina el alcalde derrotado por estas acciones tan bajas y ruines es cuanto. Moción de orden de manera respetuosa nada más regidora.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 Se aprueba por unanimidad. Adelante, regidor. Sí, el primer dictamen, eh, honorables miembros del Cabildo, hago de su conocimiento que con fecha 13 de agosto del año en curso se recibió solicitud del representante legal del grupo constructor gemelo del Potosí SADCB, solicitó a la Dirección de Desarrollo Urbano la asignación de una nomenclatura a una vialidad que en el Programa de Desarrollo Urbano de Centro Población de San Luis Potosí salió con leyenda sin nombre. Derivado de lo anterior, con fecha 4 de agosto del año 2021, la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano integró expediente para asignación de nomenclatura a dicha vialidad en, virt en virtud de lo anterior en la sesión de la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas, celebrada el 26 de agosto del año 2021, se analizó, discutió y aprobó la asignación de nomenclatura respecto a una vialidad ubicada entre el Libramiento Oriente y afectación del eje 140, fracción Panalillo en Villa de Pozos, como pretendido por Mineral de San Pedro, presentada por la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano, por la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano, lo cual fue aprobado por unanimidad de votos en el seno de la comisión.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 Gracias. Sí. El segundo dictamen, de igual manera, les hago de su conocimiento que con fecha 20 de julio del año en curso se recibió solicitud de los vecinos de Arroyos Joya de San Elías, de la delegación de Villa de Pozos, solicitando a la Dirección de Desarrollo Urbano la asignación de una nomenclatura a una calle ubicada entre la carretera México y Callejón Sin Nombre, ya que el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí salió con leyenda sin nombre. Derivado de lo anterior, con fecha 6 de agosto del año 2021, la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano integró expediente para asignación de nomenclatura a dicha vialidad. En virtud de lo anterior, en la sesión de la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas, celebrada el 9 de septiembre del año 2021, se analizó, discutió y aprobó la asignación de nomenclatura respecto a una vialidad ubicada entre la carretera México-Piedras Negras y Callejón Sin nombre de Arroyos-Joya de San Elías, en la delegación de Villa de Pozos, como pretendido por Vereda de los Lagos, presentada por la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano, la cual fue aprobada por unanimidad de votos en el seno de la comisión. Por lo tanto, le pido atentamente al secretario general que este dictamen se someta a la consideración de los miembros del camino. Regidor, siendo así, se somete a su consideración el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas relativo a la aprobación de la asignación de nomenclatura respectivo a una vialidad ubicada entre la carretera México-Piedras Negras y Callejón sin nombre en Arroyos, joya de San Elías, en la delegación de Villa de Pozos, como pretendiendo por vereda de los lagos. Y de conformidad, como lo señalan los artículos 50 y 52 del reglamento interno, procedo a realizar la votación, por lo que respetuosamente lo solicito manifiesto en el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Se aprueba por. Ahora sí, se aprueba sí por unanimidad. Adelante, regidor. Gracias. Eh, asimismo, hago de su conocimiento que con fecha 2 de agosto del año en curso se recibió solicitud del apoderado legal de desarrollos Pontevedra SADCB, solicitó a la segunda sindicatura la autorización del equipamiento de nuestra de área de donación con un total de 707.40 metros cuadrados que se le realizara dentro del condominio del fraccionamiento denominado Bosques de Santa Rita ubicado en Avenida José Hernández Guerra, número 902, en la fracción Santa Rita de esta ciudad. de Derivado de lo anterior, con fecha 18 de agosto del año 2021, la segunda sindicatura municipal integró expediente para la autorización de participar un área de donación respecto del otorgamiento del uso y destino de un área verde y de esparcimiento del área de donación en la fracción Santa Rita. En virtud de lo anterior, la, en la sesión de la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas, celebrada el 26 de agosto del año 2021, se analizó, discutió y aprobó el otorgamiento del uso y destino de un área verde y de esparcimiento al área de donación con superficie de 707.40 metros cuadrados, presentada por la Segunda Sindicatura Municipal, la cual fue aprobada por unanimidad de votos en el seno de Comisión. La... Por lo tanto, le Muchas gracias, eh, regidor. Se somete así a consideración el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas relativo a la autorización del otorgamiento del uso y destino de un área verde y de esparcimiento en el al área, al área de donación con superficie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 Gracias. Por último, hago de su conocimiento que con fecha 20 de agosto del año en curso se recibió solicitud del representante legal de desarrolladora y urbanizadora El Ángel S.A. de quien solicitó a la segunda sindicatura municipal la autorización para el otorgamiento del uso y destino de áreas verdes y de esparcimiento a las áreas de donación ubicadas en Privada San Ángel 1 y Privada San Ángel 2 del fraccionamiento Fotos del Ángel. Derivado de lo anterior, con fecha 20 de agosto del año 2021, la segunda sindicatura municipal integró expediente para el otorgamiento del uso y destino de áreas verdes y de esparcimiento a las áreas de donación. En virtud de lo anterior, en la sesión de la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas, celebrada el 26 de agosto del año 2021, se analizó, discutió y aprobó el otorgamiento del uso y destino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 Ah, okay. siendo así se aprueba por unanimidad como sexto punto dentro del orden adelante regidora Azuara muchas gracias secretario no, eh, una felicitación al regidor Daniel por varios puntos que se subieron al día de hoy pero aunque quede fuera de acta quisiera comentar algo me comuniqué con el director Gabriel Andrade con José Luis Zamora con el de imagen urbana con el de eh, anuncios y ninguno coincide en el tema que se acaba de votar el día de hoy. Solamente se necesita desarrollo urbano, protección civil y comercio. Nada más para que quede, que quede aunque fuera, quede fuera de, de, de acta. Nada más ya se votó, nada más les digo, se votó hoy un reglamento con un error complicado. Ahí es un llamado a aquellos que tienen el negocio de anuncios para hacer un llamado también a este reglamento que se acaba de aprobar. Eh, gracias, regidora Suárez. Adelante, regidora Campillo. Igual como lo refiere el regidor Cristian, este, si no puede quedar asentado en acta, quiero hacer mención que dentro del reglamento interno, en el artículo 175 y no, 176 fracción D, verificar, bueno, en el, en la, en el artículo 20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 Ceballos, se hace del conocimiento de los presentes que en Secretaría General se recibieron escritos del presidente municipal electo, maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos, solicitándose agendar un punto dentro del orden del día de la presente sesión ordinaria, por lo que con la anuencia del alcalde me permito dar lectura a la solicitud como si. Honorable Cabildo Municipal 2018-2021, municipio de San Luis Potosí, presente. El que suscribe, maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos. En mi calidad de presidente municipal electo de San Luis Potosí, comparezco ante usted por mis propios derechos con el pleno uso de la capacidad de goce y de ejercicio, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Humboldt número 121, Colona del Valle, Código Postal 78200 de esta ciudad capital. Autorizado para mis mismos efectos al licenciado José Mario de la Garza Marroquín con el número telefónico. 448-293657 y correo electrónico josé mario bdlg.mx por lo que expongo dos puntos. Por este medio me, me permito solicitar a ustedes la manera más atenta y respetuosa se si autorice el uso del espacio conocido como Centro de Convenciones de San Luis Potosí, ubicado en Boulevard Antonio Rocha Cordero número 125. Desarrollo del Pedregal con código postal 78295, San Luis Potosí SLP, para la realización de la sesión solemne de, protest, de toma de protesta en punto de las 10 horas y ordinaria inmediatamente después de la sesión solemne del próximo día 1 de octubre del presente año. Basados mis peticiones en el artículo octavo constitucional, artículo 17 y 22 de la ley orgánica del municipio libre de San Luis Potosí y artículo 13 fracción primera del reglamento interno del municipio libre de San Luis Potosí. Por lo anterior expuesto y fundado a ustedes, honorable Cabildo, municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, atentamente solicito único, dos puntos, tener por presentado este escrito asimismo, haciendo de manera pacífica la solicitud, las Mada en líneas anteriores, esperando una respuesta favorable de la misma. Maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos, presidente municipal electo de San Luis Potosí, San Luis Potosí. De igual manera, hago del conocimiento que en su segunda solicitud señalada, señala lo siguiente dos puntos. Por este medio, me permito solicitar a ustedes, de la manera más atenta y respetuosa, se autorice al ciudadano Pedro Javier Leal Galván, quien estará a cargo de la conducción de la ceremonia de la sesión solemne y pública de la instalación del Honorable Ayuntamiento Municipal de San Luis Potosí, Administración 2021-2024, misma que se desarrollará en, si es autorizada por este Honorable Cuerpo Colegiado en el lugar denominado Centro de Convenciones de San Luis Potosí, ubicado en Boulevard Antonio Rocha Cordero, número 125, desarrollo del Pedregal, código postal 78295 mil San Luis Potosí, el próximo día primero de octubre del presente año en punto de las diez horas. basados mis peticiones en el artículo octavo constitucional, artículo 17 y 22 del ley de la ley orgánica del municipio libre del estado de San Luis Potosí y artículo 13 fracción primera del reglamento interno del municipio libre de San Luis Potosí. Por lo anterior expuesto y fundado, a ustedes, honorable Cabildo Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, atentamente solicito único tener por sentado este escrito y asimismo haciendo de manera pacífica la solicitud plasmadas en las líneas anteriores, esperando una respuesta favorable a la misma. Maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos, presidente municipal electo de San Luis Potosí. A cada uno de ustedes entonces se les hicieron llegar estas solicitudes de referencia en las cuales solicita autorización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 cabe mencionar que estos informes no se votan ya que únicamente son para su conocimiento por lo que les solicito se dispense la lectura de los mismos siérvanse manifestando levantando la mano los que estén a favor se aprueba por unanimidad como noveno punto dentro del orden del día tenemos la clausura toda vez que han sido agotados los puntos agendados Cedo el uso de la voz a nuestro presidente, a nuestro presidente municipal. Perdón, Perdón, veo la mano levantada de la regidora Rodríguez. Adelante, regidora. Gracias, solamente para solicitar copia certificada del acta de esta sesión y la versión escenográfica, eh, si me hace favor, de la sesión completa. Perdón, tenía el, el, el audio apagado, regidora, adelante. Acta, la copia certificada del acta de esta sesión y la versión estenográfica, si me hace favor, de toda la sesión completa. Muchas gracias, regidora. Veo también la la mano del regidor Azuara. Adelante, regidor. Muchas gracias, secretario. No, nada más para... De esta igual no es necesario, porque estaría esperando yo las últimas tres eh, actas eh, o cuatro actas de, de, de cabildo que está pendiente es que nos entregue la última sesión le pedí de favor verificar secretario dentro de sus funciones en que las comisiones edilicias tuvieran presidente y secretario estamos a la fecha que alrededor de seis comisiones no tienen presidente o no tienen secretario entonces dentro de esta misma eh, secretario para poder hacer entrega eh, en su totalidad le pido por primera instancia nuevamente se verifique los eh, presidentes y secretarios de las comisiones y en segunda si me pudiera hacer llegar después de eh, casi dos meses las actas de cabildo que le hemos pedido al igual que la versión estenográfica de estas mismas sesiones. Es cuando Bien, muchas gracias regidor Azuara. veo la mano también levantada del síndico municipal. Adelante síndico Gracias, secretario. Únicamente para solicitarle copia debidamente certificada del acta de esta sesión. Gracias. Muchas gracias, síndico Municipal. Siendo así, entonces, como noveno punto dentro del orden del día, tenemos la clausura. Toda vez que han sido agotados los puntos de la presente sesión, se el uso de la voz a nuestro presidente municipal, maestro Javier Nava Palacios, para la clausura de la presente sesión ordinaria. Adelante, alcalde. Gracias, secretario. Solamente dos eh, conversaciones que me parecen importantes. Uno, el reconocimiento, como ya se dijo también por parte de algunas regidoras y regidores, del trabajo realizado por Sindicatura Municipal y por la Tesorería Municipal en cuanto a eh, las formalidades y los procedimientos que se llevaron a cabo para poder eh, resolver de alguna manera lo que a nosotros correspondía en el tema del robo en la Tesorería Municipal. Y eso, pues, eh, no nos corresponde a nosotros felicitar, lo que sí nos corresponde es reconocer, independientemente de mezquindades, de descalificaciones, de burlas, que la corrupción existe y existe en muchísimos lugares. Lo que hay que hacer es combatirla. Lo que no puede haber es impunidad. Porque lo que sucede normalmente en los gobiernos, como lo hemos visto con esas 11 denuncias penales y más, si no me equivoco, son ya 14, es que simple y sencillamente no hay resultados porque no se avanza, porque hay quienes quieren que las cosas se mantengan como están. En este caso, en donde nosotros mismos, a través de la tesorería, se pudieron detectar esas anomalías, irregularidades, incluso el robo. En ese sentido se actuó y se actuó como no se actúa en la mayor parte de los casos de, hecho, de hechos y actos de corrupción. Entonces en este caso me parece muy importante reconocer ese trabajo, me parece que ha tenido resultados concretos como es que exista una persona en el penal de la pila actualmente por estos hechos y esperemos que así suceda con los demás implicados en el asunto después de que tengan las audiencias de imputación, porque claro que las han venido retrasando a través de distintas eh, maniobras jurídicas. Eso en un caso, hay que trabajar en ese sentido, hay que hacerlo. Y después, aunque se quieran crear cajas chinas, como chinitas, porque no les alcanza para más. Pero se han logrado temas muy importantes, como este reglamento nuevo de movilidad, que no existía. No existía. Y tratar de desvirtuar el trabajo y echar un rollo matadorcísimo De si salimos bien o mal. Aquí están los resultados. Más de 16 reglamentos nuevos. El nuevo reglamento del DIF municipal con estas adiciones para que Puerta Violeta, para que la unidad monitora auxiliar creadas por esta administración, no por ninguna otra, para que permanezcan en el tiempo, eso es lo que vale la pena. Y por eso la mayor parte de este cabildo está actuando de esta manera, no con esas mezquindades que ya estamos acostumbrados a ver, pero bueno, en fin. La gente, los ciudadanos y ciudadanas nos están viendo y saben que cada vez que hay un logro de la administración, viene un nuevo cuestionamiento con estos gestos y aspavientos que ya conocemos. Pero en fin, eso es lo que nosotros hacemos y también las injurias ya sabemos y hay que asumirlas de donde provienen. Vamos a terminar la administración, vienen nuevas, nuevos temas en donde todavía en las últimas sesiones de Cabildo vamos a estar nosotros tratando temas fundamentales para distintos sectores de la sociedad que tienen que ver con donaciones de predios para que se puedan llevar a cabo distintas actividades por parte de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones públicas fundamentales para el desarrollo de San Luis Potosí. Pero eso pues lo vemos quienes estamos trabajando, quienes no, pues difícilmente podrán hacer. Pero en fin, así es la política, ya los conocemos, y vamos a seguirle hasta el último día, dando nuestro mejor y mayor esfuerzo. Y muchas gracias a todas y todos por su participación. Con fundamento en el artículo 47 del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí, y habiendo sido agotados los puntos del orden del día, doy por clausurada la presente sesión ordinaria de Cabildo, siendo las 12 horas con 32 minutos del día 15 de septiembre del año 2021. Gracias a todas y todos por su participación. Secretario, se levanta la sesión. Buenas tardes a todos. Buenas, buenas tardes, tarde, gracias. gracias. Saludos, buenas tardes. Buenas De tardes. septiembre. Bye.